Hoy estamos, buenas tardes amigos y amigas de La Hora de Urlingam eh, Estamos con el amigo Pablo Ambrosetti Hoy es 22 del 4, es la segunda temporada y la octava entrega Pablo, ¿qué sí, laburo, ¿no? Sí, sí. eh, a tu gente, y somos tercos, ¿viste? Tercos. Seguidor como perro de sulque, no. Exactamente sí, sí. Decime, ¿por dónde íbamos a, bueno, a transitar eh, el, el día de hoy? Eh, bueno Buenas tardes a todas, a todos, por como decimos poeta. siempre. Mm. Eh, cuando pensamos eh, este encuentro que, que estamos haciendo sobre historia, como decimos siempre, y, y, y no por por, por insistentes, este, deja de ser menos veraz, eh, la historia tiene que servir no como un entretenimiento intelectual de algún erudito aislado de la realidad, sino para... Eh, problematizar eh, la realidad cotidiana y que todos vivenciamos de una manera u otra ¿no? Esta semana, por motivos en los cuales no me voy a meter Porque son áreas más de personas eh, como vos O como otros que analizan la política uh -huh. coyunturalmente eh, con, esta, con este entuerto, vamos a decir así, legal porque En lo que ha intervenido la Corte Suprema ah. Este, insisto, en lo cual no, no voy a participar porque primero soy leo en la materia y aparte porque me parece que hay gente que ya lo, lo hace mejor que uno. Una de las cosas que, que se instala cada vez que hay una, un debate, vamos a decir así, en cuanto al funcionamiento de las instituciones de la República, es que sobre todo en nuestra derecha criolla, que... Eh, que se caracteriza lamentablemente por bastante pereza argumentativa, ¿no? Digo, porque se puede ser conservador o hasta de derecha con argumentos sólidos o tener estas versiones devaluadas eh, casi con argumentos de discusión de consorcio que tenemos en la actualidad. Hay una palabra mágica que aparece sobre todo en la, en la voz de los encendidos com eh, comunicadores de las grandes empresas o en los referentes políticos mediáticos de la oposición de derecha, que es la palabra constitución, que aparece como una suerte de mantra religioso, ¿no? o una suerte de, de tierra santa o santo sepulcro, al cual todos debemos como reverenciarnos y rendirle pleitesía cuasi mesiánica. ¿no? Entonces, se nos ocurrió problematizar el tema de la Constitución desde un punto de vista teórico, sin aburrir, por supuesto, y de un punto de vista histórico, local, ¿no? Eh, insisto, uno no es abogado, pero es ciudadano. No, ¿eh? Entonces, digo, que, que, que ningún jurisconsulto se sienta invadido por lo que uno plantea, ¿no? Eh, primero que nada, ¿qué es una Constitución? Una Constitución es un cuerpo jurídico, algunos lo definen como la ley suprema Que es, eh, regula el, el marco normativo de las instituciones estatales Lo explica, lo explica mejor que un abogado eh, Bueno, <risa> eh, este, el, un abogado penalista muy conocido, un doctor en Derecho, eh, Eugenio Zaffaroni Alguna vez dijo, bueno, el derecho es la razón aplicada al arte de la convivencia. Es decir, racionalmente instaurar de, eh, pautas de convivencia dentro de los conflictos de la sociedad civil. Bueno, entonces uno dice, la constitución es eso, regula el aparato burocrático administrativo jurídico del Estado. Entonces uno piensa, bueno, todos la, eh, los países del mundo tienen constituciones. Bueno, grave error. Hay países... Actualmente, ¿no? Año 2022, que no tienen constitución, que no la han tenido nunca. Uno supondrá, son estados africanos semitribalizados, son pequeñas naciones ignotas de islas remotas de Oceanía. No. ¿Saben qué países, por ejemplo, no tienen constitución? No hay que por qué saberlo, ¿no? Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución escrita, tiene una carta de derechos ciudadanos del siglo XVII y tiene una suerte de carta de gobierno le eh, legal escrita por los reyes a comienzos del siglo XVIII y no tiene una constitución británica, no existe. Nueva Zelanda no tiene constitución, Israel no tiene constitución, Canadá no tiene constitución Nadie puede decir que esos países son países atrasados, o son países de fragilidad institucional. Claro. Al contrario, son países que uno, si les admira algo, les admira cierta coherencia, cierta presencia eh, bien articulada del Estado, y no necesitan una ley suprema para organizar eh, el marco normativo y regulativo de las instituciones del Estado. Entonces, la primera eh, idea que hay que desmontar es que la, la idea de que la constitución es una condición sine qua non para el funcionamiento de un Estado. Hay Estados exitosos que funcionan sin constituciones. y Lo, lo comento esto porque doy por descontado que una parte importante de quien nos escucha no lo sabían, por ejemplo. El segundo elemento que está muy, muy, muy, muy presente es que bueno las constituciones se escriben y entonces no deben modificarse nunca, puesto que son como una especie de pacto civilizatorio. Y se toma como ejemplo ahí a los Estados Unidos. Es cierto, Estados Unidos sancionó su constitución el 21 de junio de 1788 y es la, la que rige actualmente. Dos observaciones. Primero que nada, Estados Unidos sancionó esa constitución en pleno proceso revolucionario, cuando se estaba independizando de Inglaterra todavía quería mostrar de alguna forma que era absolutamente otra cosa otra diferente cosa a Inglaterra. Rompiendo con lo anterior. Exacto. A tal punto, rompe con lo anterior que Inglaterra, que no tiene constitución, los revolucionarios norteamericanos que dicen, nosotros sí la vamos a tener, para diferenciarnos hasta en el armado del estado. Y lo segundo es que Estados Unidos, y esto sí creo que es algo admirable, tiene un sistema federal que funciona en serio, es realmente un país federal. Por lo tanto, la Constitución nacional en realidad fue un marco regulatorio de los pergaminos y actas fundacionales de las 13 colonias primigenias, por eso la Constitución norteamericana no se expide sobre temas nodales. Ejemplo, la Constitución norteamericana no dice que el Estado norteamericano tiene o no tiene pena de muerte, porque eso lo regulan los Estados. Claro. Hace un marco regulatorio muy amplio, muy ambiguo, y eso ¿qué permite? que la constitución pueda ser lo que los norteamericanos llaman enmendada. La palabra enmienda que quiere decir reparar algo, subsanar algo, que permite, bueno, liquid la, paper es y escribamos encima. Sí los parlamentarios, sobre todo los congresales que mm. representan a los estados, si consiguen un número que esté de acuerdo, pueden decir, mira, vamos a enmendar esta parte de la constitución que ha quedado desactualizada. La reparan se enmienda únicamente esa parte y se continúa como que no ha pasado nada, digamos. E inclusive parece que las enmiendas tienen una fuerza de ley tremenda. En entran Estados en vigencia Unidos. automáticamente. Sí, sí, sí, porque vos ves en películas que de repente son testimoniales en serio sobre hechos sí, reales. Sí. Es decir, tal tipo salva su vida o tal cosa basado en la enmienda de tal cosa. Totalmente. O un derecho de la tierra. Y lo que él dijo es algo que, que es este para remarcar, es decir el, la independencia de los de los estados parte de la unión como sí, le sí. llaman, es decir cualquier, cualquier gobernador se le para de manos al, al presidente y a quien sea, claro. sobre la ley por más que haya una ley que esté vamos a decir malamente de moda sí, sí. lo que fuera, eh, por más que el tipo tenga una actitud regresiva tremenda, el tipo dice no, es otra cosa, tenemos una elección tenemos esto eh, nosotros no gozamos no, de no, eso no, por al eso. punto, no. A ver, no sé cómo es Brasil, pero bueno, bueno otro pero día lo miraremos. Por eso digo, este, en el caso de Estados Unidos, esa estabilidad constitucional tiene como origen que la Constitución nace en pleno proceso revolucionario, independentista, que la Constitución nace sosteniéndose sobre las constituciones preexistentes de, lo, de las famosas 13 colonias y al mismo tiempo que la Constitución, como es un marco, un marco regulativo muy generalista, permite estas enmiendas y tachas prácticamente de manera continua sin que el aparato estatal prácticamente sufra ninguna modificación. Y encima, disculpa que te interrumpa, tuvieron también una... Está mal decir suerte, no tuvieron la... la, la, la, la lo que le sucedió fue que ahí encontré la puerta, pero yo quiero sacar la suerte sí. en el medio, decía personas como Franklin y demás grandes pensadores, sí, sí, sí. con una visión de futuro este, y de evitar cuestiones problemáticas muy, muy, muy importantes, este, más allá de que después ellos en la actualidad por ahí a veces parece que dan marcha atrás sobre Lincoln, sobre sí, Franklin sí, sí. sobre quienes sea, que eso después también marcaron un norte de sus Mejores momentos. De sus mejores momentos. Que no sería este. Que no serían <risa> bueno. estos, este, lamentablemente, para los, como siempre decimos nosotros, para los pobres <risa> y, y las. Este, las los y las estadounidenses sí. que la pasan mal. Este, por ejemplo, entonces digo, esa estabilidad constitucional norteamericana eh, hay que entenderla dentro de ese contexto. Por otro lado, <coughs> Por ejemplo, después tenemos países, así como nombramos los que no tienen constitución, tenemos países que tienen récord de constitución. Por ejemplo, en el continente americano, y no es una buena noticia, Venezuela tuvo 26 constituciones a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario que los independizó de la corona española, con Bolívar a la cabeza, luego la atomización de la Gran Colombia, luego de la derrota política de Bolívar, la aparición del caudillismo, las dictaduras militares, lo que en Venezuela se llamó a partir de los años 50 el punto fijismo, cuando los dos partidos mayoritarios acordaron una Dale. política económica que independientemente de quién esté, se iba a aplicar, provocaron a que continuamente las, las este, constituciones fueran derogadas por el Congreso y sancionadas otras. Lo que habla de la debilidad institucional del país Curiosamente, ¿cuál es la constitución que duró más en el tiempo? No tengo ni idea La última, la chavista, la sancionada la en el 99 ¿Qué, pasa yo, qué cosa extraña, ¿no? Además yo pensaba, digo, debe ser difícil, ¿no? Porque siempre decimos, el mundo se mueve por el dinero Entonces corre todo lo demás Sí, sí es decir, cuando el norte y el sur de Estados Unidos que hablábamos se pelean, ¿se pelean por plata? Porque ¿cómo vas a competir con alguien que tiene mano de obra esclava? Claro. Entonces no es que estuvieran enamorados de los negros. No el tipo dicen, no, mente". acá hay una competencia desleal, de y este, y además es otra forma más de decirle vamos a tocar la oreja a los británicos que estaban atrás de eso. Con respecto a Venezuela, yo pensaba, porque el petróleo ya es petróleo este, y conocido como riqueza. No. Entonces vos decís, estás viviendo cerca de Estados Unidos, sí. con ya empresas petroleras que estaban mirando ahí qué pasaba. Ese mar, el el este el maracaibo lleno, lleno de petróleo, que es una de las reservas hasta el día de hoy más grande del planeta, y vos decís, claro, yo creo que en el fondo toda esa inestabilidad institucional, este, permanente de derrocamiento, de traiciones, de voy para aquí y para allá, se tienen que traducir en qué... ¿Quién se iba a quedar con esa riqueza? Con esa riqueza estratégica, ¿no? Entonces, claro, es más allá de lo que usted pueda pensar de Chávez, Chávez agarra y dice, no, esto es nuestro. Y le pone un, le pone un torniquete sí. y entonces empieza a haber cierta estabilidad. Este, En ese punto, eh, sí. más allá de que si pudieron aprovechar o no del petróleo, sí. todas las cosas que aparecen en el punto. La cuestión es que hoy en día... Estados Unidos parece que quiere hacer un acuerdo con, con Venezuela, con Venezuela eh, y que la, in, la inflación le está bajando. Sí, sí. Este, y nos alegramos, no por el gobierno, nos alegramos por la venezolana y los venezolanos que no la pasan bien. Totalmente. Así Y, que, y, y, y el, el gobierno venezolano pasa de ser una dictadura narcoterrorista claro. a un socio comercial que te vende petróleo. Lo voy a decir yo, mira, primero sos rubio de ojos uh -huh. celestes. Ahora, ahora este, Maduro es rubio de ojos celestes. Hasta hace un rato atrás es un negro de mierda. Que había que voltearlo. Totalmente. Que había que entrar militarmente. Que había que invadir Venezuela. Y ahora se ragan así la vestidura porque no pasan sí, los, y, los sucesos de y Europa. Una, digo, y pasa, las constituciones es, tienen que, hay mucho claro, que ver. Y, esa, y es interesante, digo, para cerrar el tema de Venezuela en este, en este punto, la constitución eh, mal llamada chavista, la constitución bolivariana del año 99 es la que hasta ahora eh, dura, la, más, la que ha tenido más permanencia en el tiempo y es interesante ejemplo raro de dictadura la venezolana, es la primer constitución del mundo que incluyó el referéndum revocatorio de sus gobernantes un tema que la derecha mediática antichavista nunca pone sobre a ver, digo es entendible que todo gobernante quiera quedarse en el poder es lógico eso es, es hasta inevitable en cierto punto. Ahora, el gobierno chavista, que tenía en ese momento amplias mayorías parlamentarias, modifica la constitución e incluye la, la cláusula del referéndum revocatorio que lo pide la oposición. El mandato de gobierno que ya dura cinco años, a los dos años y medio se revalida. Digo, es el primer caso en la historia global donde los presidentes, un presidente pone a la revalidación de su mandato por un plebiscito. Extraño eh, modelo dictatorial, por lo menos. De claro, porque lo interesante ahí es basado, seguimos hablando de constituciones, paramos un poquitito en Venezuela, un segundo, pero él comentó que tuvieron muchas constituciones. 26. 26, y seguro que en ninguna de esos 26 cambios, ponelo, 25, lo que fueran, intervino el pueblo venezolano, bueno, seguro es, es. que no. Entonces acá la, al, lo que funciona es que por la historia de ellos era natural decirle, bueno, este, si alguien tiene duda y quiere voltear, porque parece que es la costumbre venezolana de que las cosas no duren mucho, bueno, que sea el pueblo... El que diga, mirá, a los dos años y medio de gobierno, vamos a ver qué pensamos sobre vos. ¿Qué pensamos? Está la historia atada, atada a, lo, a, a lo que le pasó y a que es pre claro que es preferible que decida el, el pueblo y no que decida en un grupete grupo de, de empresarios, obvio. Eh, bueno, y ahí vayamos a, al pago chico, ¿no? ¿Qué pasó en nuestro país? En nuestra amada y desarmada y compleja Argentina. Eh, todo el mundo sabe, nuestra Carta Magna, nuestra primera constitución, se sancionó luego de la caída del gobierno rosista, se sancionó por influjo de eh, la corriente federal antirrosista que tenía como máxima figura al entrerriano Urquiza, inspirada en las ideas de un gran teórico liberal positivista, Juan Bautista Alberti, y Tucumán Noel. Este Se sancionó en Paraná por entonces capital de la, de la República, el primero de mayo, que en ese momento no tenía ninguna significación histórica, de 1853. Lo que poco sabemos es que, previo a ser país, nuestro país tuvo dos intentos constitucionales, tanto en 1819 como en 1826, Buenos Aires se autopercibió a sí misma como el ombligo del universo argentino, y escribió de manera unilateral, unilateral e inconsulta dos constituciones, ambas unitarias, por supuesto, como no podía ser de otra manera, que la mandaron al interior en 1819 con gran presencia de una suerte de federalismo filoartiguista, sobre todo en el litoral argentino, y en 1826 con una presencia de un federalismo ya no artiguista, pero federalismo al fin, que obviamente las provincias del interior las rechazaron abiertamente porque eran co proyectos constitucionales cuasi monárquicos, donde las provincias no tenían ninguna representación en el poder central, la aduana seguía en monopolio de, de Buenos Aires. Diría Susana Jiménez, no te lo puedo <risa> creer. <Bueno. risa> Esos dos intentos que llevaron a guerras civiles, a enfrentamientos armados entre las ca los caudillos del interior, que de una u otra manera, con más o menos eh, efectividad, representaban la resistencia de los sectores populares extrapampianos a la minoría portuaria que, que había secuestrado a la Confederación y luego a la República. Lo cierto es que esos dos intentos constitucionales unitarios no prosperan y nuestra Constitución de 1853... Se desarrolla como en una suerte de, no lo digo peyorativamente, un híbrido, puesto que es una constitución federal, que no federaliza la aduana ni la capital, es una constitución liberal al mismo tiempo, lo cual genera algún grado de contradicción con al menos el primer federalismo rioplatense, y que al mismo tiempo no fue ni siquiera a, a, aprobada por Buenos Aires. De hecho, no hay que por qué saberlo, como consecuencia de esa Constitución, Buenos, la, la provincia de Buenos Aires se independiza de la Argentina, ¿no es cierto? Años, pues. Claro, y, y forma un Estado autónomo que no reconoce la Constitución, y de hecho durante esos años la capital de la República fue Paraná en Entre Ríos, <ríe> no casualmente de donde era Urquiza. Y Buenos Aires era un país autónomo. Esta fractura territorial, esta suerte de guerra civil eh, a la norteamericana, o guerra de secesión entre el interior mediterráneo y la, la ciudad eh, portuaria, en se la provincia portuaria... La, se sacaron la gana de todo. ¿eh? Bien. Culmina con claramente la victoria política y económica, política de Buenos Aires, <coughs> y económica o geopolítica también, cuando se incorpora a la confederación, ya con el nombre de Confederación Argentina, y increíblemente se llama una asamblea constituyente en 1860, que escribe una nueva constitución que es exactamente la misma copia que del 1853, esto es una, una broma, pero se llamó una constituyente que lo que hizo fue copiar la constitución de, de años anteriores, pero ahora sí con el voto favorable de Buenos Aires. Claro, pero bueno, él, es, pero vos también, pero alguien tenía que copiarla. Claro, eso es un laburo. Sí, sí, Aparte sí. seguro que hubo que hubo un, un presupuesto. <coughs> Seguramente. Sí, ¿Qué? sí. ¿Cuánto vale copiar la <coughs> Constitución? Eh, tenés que agarrar y llamarlo a, lo, a los Baring allá en Londres y pedirles plata prestada para pagarle al que copie la Constitución, sí. porque. Escúchame, eh, lleva tiempo. El papel, la tinta que el se habrá gastado, los sellos. Y además, porque, y, y además hay que ver y vigilar ¿no? de que no haya nadie que se le ocurra cambiarla, porque se hicieron una copia porque les servía de arriba a abajo. Sí, eh, no es broma. Eh, la Constitución se mantuvo exactamente igual. Falta, No es broma. De, de la versión de 1853 a la versión de 1860, varía, no, no es broma, varían dos comas del preámbulo. Eso es lo que se modificó de la Constitución, en realidad es un gesto político de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Esa Constitución, claramente liberal, que construye o intenta construir un país, eh, vamos a decirlo así, idealmente federal y en la praxis bastante centralista, no digamos unitario pero por lo menos centralista, eh, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar la representación las cámaras parlamentarias la de diputados y la de senadores los diputados son representantes de qué? de ciudadanos por lo tanto, ¿quién sale favorecida? las provincias más habitadas que obviamente, ¿cuál es? las provincias, las provincias del litoral y especialmente Buenos Aires claro. y lo, los senadores que representan provincias que en aquel momento eran dos senadores por el partido mayoritario de cada provincia Este es decir, que se crea un plano de igualdad geográfica y un plano de desigualdad demográfica, ¿no? porque siempre la las provincias más pobladas la que logra imponer el número interior de la Cámara de Diputados ¿no es cierto? Sí, ahí yo tengo <coughs> algo para agregar siempre me gusta molestarlo lo molesto a él, lo molesto a Lucas él, lo molesto a todo lo que venga acá yo digo, estaba pensando, digo, porque eh, Artigas está ahí atrás. Sí, sí. Es un pasado que ellos de ninguna forma querían que se repitiese. Y entonces, miren qué interesante. Así como Artigas decía, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. O sea, quería decir que cuando el pueblo estaba presente, el pueblo tiene autoridad. Uh -huh. La constitución argentina te dice, el pueblo no delibera ni gobierna. gobierna. Sino a través de sus representantes. Ta, te lo dice, vamos a poner las cosas en claro, acá no hay artiquismo. No, claramente. No bien. tiene que haber artiquismo. Entonces te lo vuelvo a repetir, el pueblo no delibera ni gobierna. Sí. Te lo dicen tú, en your face, en uh -huh. tu cara te lo dice. Sí, es esa misma constitución sacrocanonizada por los liberales... Mm. Eh, actuales, ¿no? Bueno, esa constitución, ¿cuándo va a entrar en disputa? Justamente cuando entra en disputa, por lo menos simbólica, vamos a decir, eh, las bases ideológicas del liberalismo republicano. Y esto hay que reconocerlo, al que le guste y al que no le gusta, hay que reconocerlo, que el factor desestabilizador de las instituciones de la burguesía son, es el pueblo. Que en su mayoría, ¿qué somos el pueblo? Trabajadores y trabajadoras. El canal de expresión que encontraron eh, que encontró la clase trabajadora en la Argentina fue objetivamente, y tal vez lo sea, el peronismo. Así como en otros, en otros países encontraron expresiones en el sindicalismo o la encontraron en los partidos de izquierda, en la Argentina fue la experiencia del peronismo. Por lo tanto, no va a ser casual que va a ser el peronismo el que va a asumir la tarea de reformar la Constitución. Cosa que se logra en el año 1949, cuando se sanciona la Tercer Constitución de nuestra historia. No es tarea para el hogar, porque digo no le doy tarea a los nenes en el colegio, no le voy a dar tarea a los, este, a los compañeros oyentes, pero hay una frase que, que muchas veces dice este coterraño tuyo... Eh, Víctor Hugo Morales que dice, cada tanto trabajemos de ciudadano. Y no, y no es una mala, y no es una mala una mala recomendación. <risa> no lo había escuchado eso cada tanto. Y... Hoy, que, hoy que tenemos mucha información accesible a un, a un pulgar del celular o a un teclado, la constitución del 49 está subida y está hasta resumida en cualquier página de internet. Esa constitución del 49 que es muy interesante. Es la primera Constitución que le dedica un capítulo constitucional a los derechos de la mujer, la ancianidad, la niñez y los trabajadores. Es una Constitución que le dedica un capítulo, creo que es el tercero o el cuarto, no recuerdo bien, cito de memoria, que se llama de la función social del capital y la propiedad privada, en cuyo artículo uno dice que la propiedad privada está garantizada por el Estado si entendida que está subalternizada a la función social claro. hablar de la función social del capital o de la función social de la propiedad privada es algo interesantísimo, ¿por qué? porque ahí hay una a partir de ese momento Perón empezó a tener colmillos largos claro, a llamarse vale. Drácula Tener una sí, capa negra. Dejó de ser rubio ojo claro. Y dejó de ser rubio ojo claro. Y ¿Qué está diciendo este? Pero miren bueno. qué concepto interesante. Porque, a ver, nuestros mismos liberales, hoy o hace dos siglos, nos dicen: no, los derechos del ciudadano incluyen el derecho a la propiedad. Perfecto. Ahora, la, la propiedad de, de objetos está limitada por qué? Por la cantidad de los objetos. Claro. Que no son infinitos. Es el reparto, como yo siempre digo. Vamos a poner un ejemplo simple: la tierra. No es un objeto, pero es algo que se puede comprar y vender. Ahora, la tierra, el territorio, no es ilimitado, es limitado. Por lo tanto, el derecho a acceder a la propiedad de eso está limitado. Por la extensión del territorio y a la vez, porque acceder a ese derecho, ¿qué implica? La posesión de un bien de intercambio, dinero. Bien. ¿Qué dice entonces la Constitución del 49? Este objeto es tuyo, está garantizado. Pero si el Estado <risa> tiene interés público... Y tiene que tener una funcionalidad social, una utilidad social. Claro. Es decir, eso lo tienen todas las constituciones del mundo de hoy en día. Lo tienen decir, la sí, la, sí, la tienen varias. Sí, sí. utilidad pública. Si sí, sí. te dicen, te lo sacan en dos minutos. Sí. No, no, no. Pero no se, hace, no se hace. Y lo tiene Estados Unidos, sí. lo tienen un bueno, montón de. Francia Inglaterra lo tienen toda lo la, la tiene, Si vos tenés algo, sí, muy lindo que todo es lo otro. ¿Sabés qué? Uh -huh. Es de utilidad pública. Pum, venga para acá y no tenés, no tenés tu no, tía. No. O sea, incluye eso, eh, la Constitución del 49, incluye también la primer regulación constitucional sobre qué actitud toma el Estado frente a los pueblos originarios. Bueno, yo te voy a interrumpir porque... Por lo siguiente, lo, en uno de las de los segmentos que él ha este, televisado acá... Pero ¿Estás juntando firmas? Muchos ¿estás? autógrafos. ¿Sí? Hay un club de fans dando Hay vueltas. Hay un club de fans. Él me explica algo a mí, que como uruguayo ignorante, no sabía que Perón tenía una mamá que era de pueblo original. Claro, Mapuche. Sí. Eh, es, eh, vos fíjate que en eso te está dando un resumen de la realidad argentina y luego de qué él iba a querer escribir. Uh -huh porque su familia, es su madre, las cosas que él vivió, los des los desarraigos, la, la, la, la discriminación, uh -huh. es decir, completa, y que encima sugerentemente él sea mapuche, uh -huh. ¿entendés? Con todo lo que eso implica, uh -huh. con todo lo que se implica. O sea, en un algo? país que esconde. En un su país escondedor originario. Él tuvo también que esconderlo porque, porque si no no entraba al Colegio Militar de la Nación. Acá los amigos le habían dicho en su época, pero el que es mapuche Usted no entra. ¿Va a ser un general mapuche? Uh -huh. este, ni a palo, pero está mostrando la esencia, la esencia de que lo arrastraba a él. De que entendía porque trabajaba en una estancia, porque sabía todo lo que era la propiedad, el poder que se daba. Si, la historia está atadísima a lo que estás viviendo hoy en día. Y lo que te pasa como pueblo cuando empezás a olvidarte de estos pequeños detalles sí. que en realidad son el norte hacia donde tenés que dar vuelta la cara y empezar a marchar. Por eso, esta constitución que obviamente... Eh... Ah, y una cosa más que es importantísimo en, est en esta coyuntura histórica la constitución del mil no de 1949 es la que nacionaliza para, eh, o sea, y estatiza de manera inalienable la propiedad del subsuelo de la patria básicamente los recursos energéticos eso fue una decisión eso fue una, un, un, un, un a ver, un terremoto político tan grande que el propio ministro de Energía de Perón renunció porque estaba en contra. El ministro de Energía de Perón era un hombre, vamos a decirlo delicadamente, permeable a los intereses de las petroleras norteamericanas, siendo muy generoso con la expresión, y un hombre que venía de una familia vinculada a la oligarquía terrateniente, que cuál era el viejo discurso de la oligarquía. Momento, si yo compro un pedazo de tierra, es mío la vaca, el pasto y lo que hay abajo. Y ¿Qué dice la constitución del 49? No, vos no, cobraste, no compraste subsuelo. Si ahí abajo hay petróleo, hay estaño, hay fuentes de agua, eso es de propiedad pública. Y llegado al caso, como también esta misma constitución no dice que tu propiedad privada está subalternizada a la función social, podemos requerir de lo, expropiártelo. Obviamente, esa constitución que generó una ola de reacciones me imagino, en, en los sectores barrio norte estarían todos chiperolocos por supuesto eh, dura lo que dura el gobierno de Perón cuando se produce el derrocamiento del gobierno de Perón ese 16 de septiembre de 1945 uno de los primeros decretos que firma el general Lonardi es derogar la constitución del 49 y mire qué interesante volver a la de 1853 no, de la, no la de 1860 o sea, vuelven a la Constitución donde no estaba Buenos Aires. Pero eso de burro. De, de, seguramente. Preso de burro, de, bueno. porque siempre, ¿no? ¿Y? Ah, bueno. Pero de burro. Quien le sucede en, en la dictadura, que fue Pedro Eugenio Aramburo, que era como se llamaba la calle Jaureche hasta bien entrado en los años 70, no hay que olvidarse. No nos olvidemos. Este, Pedro Eugenio Aramburo, el responsable del secuestro del cadáver de Eva Perón el responsable de los fusilamientos de, de José Oleón Suárez a pesar de ser un dictador a pesar de ser un terrorista de Estado a pesar de ser un criminal se autopercibía constitucionalista autopercibido, Guaidó no inventó no, nada no, no inve entonces en plena dictadura militar convoca a elecciones constituyentes bueno que el pueblo, la ciudadanía, vote y elija constituyentes para sancionar una nueva constitución que reemplace a la de 1853. Obviamente, en estas elecciones, para que sea verdaderamente democrático y republicano, ¿qué hacemos? Prohibimos la participación del peronismo y del comunismo. No hay ningún problema. <risa> claro. Que es lo que todos queremos. Claro. Bueno, se convoca elecciones... Básicamente participa el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional, que era lo que se llamaba Partido Conservador, partidos pro, eh, provinciales, el Partido Socialista y la UCR, que obviamente es el partido que tiene mayoría. Se comienza a discutir, esto no es broma, se comienza a discutir en la constituyente la nueva constitución. Y Perú, señor Amburu dice, para... Pensar como yo, nadie mejor que yo. yo Por yo, lo tanto, se, se autonombra presidente de la Constitución. Otro autopercibido más. Mano, que es terrible. La honesta. UCR comienza a tener internamente un gran debate en plena Constituyente sobre cuán pegados quedar a la dictadura. Digo, una cosa era ser antiperonista, cosa que más o menos coincidía toda la UCR. Una cosa podía ser... Estar de acuerdo con la proscripción del peronismo, cosa que lamentablemente el grueso de la UCR y del Partido Socialista acordaba. Ahora, quedar pegado a una dictadura militar era algo mucho más complejo, sobre todo para la, la al menos reclamada tradición liberal radical. Y ahí comienza a haber dos grandes enfrentamientos políticos y personales, que son la figura de Ricardo Balbín abiertamente encolumnado con la, con, la, con la dictadura de Aramburu, y la figura de Frondizi que decía, a ver, la nueva constitución tiene que incorporar algo de las conquistas sociales que, y, que, que materializó el peronismo, porque, a ver, no tiene que, no, esto no fue un golpe contra la clase trabajadora bueno, eso era mentira, pero va, vamos no sé a verle no fue un golpe contra la clase trabajadora fue, una, fue un golpe contra una dictadura populista de Perón, pero no somos antiobreros bueno, esa tensión llevó a que la convención constituyente no pueda sesionar por varios días termina en un escándalo en un momento que se discute sobre la incorporación parece mentira del derecho a huelga o no en la constitución, o sea Estaban discutiendo si nos reconocían a los trabajadores el derecho a huelga. El bloque que respondía a Frondizi, que se, se autollamó UCRI, Unión Cívica Radical Independiente, eh, se levanta y abandona la sesión. Por lo tanto, la constituyente queda sin quórum. No es broma. Aramburu la clausura, porque no, da, no le da quórum, y dice, más sí, la constitución... Para que sea una constitución que me guste a mí, que vamos a hacer una cosa más fácil, la escribo yo. Claro. Dice, a, tráeme lápiz y papel y bueno, cerrar la puerta de la oficina. Y ahí sale la constitución de 1957, que es la cuarta en nuestra historia, que incorpora el tan aclamado por nuestros liberales y progresistas artículo 14 bis, que, es, que nace de una anomalía institucional como un golpe de Estado y de una dictadura militar. Sin embargo, esa tan este, añorada artículo 14 bis, es un compendio, vamos a decir así, de lo que fue la Constitución del 49, donde con una clara intención demagógica, porque es la derecha la demagógica, <risa> nunca son los movimientos populares la, de la demagógica, no hay populismo de izquierda, hay populismo de derecha siempre. Mm. Bueno, intentan reconocerle a la clase trabajadora una serie de derechos, como para lavar la imagen que la propia dictadura tenía a los ojos de los trabajadores. Eso es un rayo total. Bueno, eso. Y esto es interesantísimo porque ¿qué, qué reconoce el artículo 14 eh, eh, bis? No, no, el artículo 14, 14 Le reconoce a los trabajadores el derecho a la vivienda, al, al salario justo, al empleo, saraza, porque eso, digo, es como una declaración de buenas intenciones. Dicen que al final, entre paréntesis, se dice: esperen sentados. Pero acá hay algo interesante, se incluyó en el artículo 14bis el derecho a que los trabajadores participemos de las ganancias empresarias y tengamos control obrero de la producción fabril. ¿Pero qué? ¿Se le metió un carlito? Y ahí viene el, otro, carlito, ahí viene el otro tema. Desde 1957, en este país... Uh -huh, en este país, los trabajadores tenemos derecho a controlar la producción fabril y a participar en las ganancias empresarias. Bueno, Bridgestone ha hecho eso en Argentina. No, eh, no lo ha hecho. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los únicos dos sindicatos en este país que tienen participación? No control obrero, porque eso todavía no existe, pero tienen participación obrera en las ganancias. Dos, el SUDNA, los trabajadores del neumático, ah. y los bancarios. ¿Cómo se consiguió eso? 2009 los trabajadores del neumático, 2018 los bancarios. ¿Cómo se consiguió eso? ¿Por bonomía empresaria? Claro, le Por... pues, dijo, mira, tenemos ganas de regalarles guita, ustedes claro. son todos unos negros y dice, así no mejor de más. No, no fue no, así. No fue así. Porque en algún momento los CEOs de esas empresas dijeron, che, ¿esto es constitucional desde 1957? Tampoco. Porque algún abogado constitucionalista al estilo de SAPSAI o el Colegio Público de Abogados, ¿presentó un recurso de amparo, un habeas corpus, a favor de los trabajadores? No. no. Se consiguieron con huelga. Claro. Se consiguieron en las huelgas de los trabajadores neumáticos del 2009 y la huelga de los bancarios en el 2018 que pusieron en el pliego de condiciones, no solo un aumento salarial, no flaco, nosotros queremos reparto de ganancias, ¿Qué consiguieron los trabajadores en el neumático en 2009? El reparto del 2% de la ganancia de cada empresa. Es decir, las, las empresas del neumático, que en nuestro país es Firestone, básicamente, este, que es la, la gran empresa que quedó, todos los años tiene que abrir los libros frente a un vedor sindical y a un representante del Ministerio de Trabajo y decir, miren muchachos, este año ganamos tanto, de ahí se saca el 2% del neto y se reparte en un bono que se suma al aguinaldo a los trabajadores del neumático. Los trabajadores bancarios, 2018, pleno macrismo, consiguieron el 7% de las ganancias, no del banco, del sector financiero. A la pelota. A la pelota, que obviamente se paga... ...en seis bonos bimensuales. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos laburando en un banco? Bueno. ¿Pero qué marca esto? Mm. ¿Por qué lo cuento esto? Mm. No, para, no para envidiar, aparte nunca un trabajador tiene que envidiar a otro trabajador. No, al contrario, nada. tiene Ay, que celebrar el triunfo <risa> con, conseguido. Pero que esté escrito en la Constitución claramente no garantiza nada. No. Es la organización popular, es la lucha de la clase obrera organizada y la construcción de eso que vos decís, un norte, un este, objetivo... Y el uso de eso que está ahí afuera de la ventana, que es ese espacio común, el primero, que claro, es la calle. Que es la calle. Que es la la calle? calle. Bueno, esa constitu esta constitución de 1957, sancionada por una dictadura, este, es reformada en el año 1994, pleno auge del menemismo, donde eh, en un acuerdo conocido a la historia como núcleo de consilencias básicas, más conocido como el Pacto de Olivos, el presidente de la UCR, Raúl Alfonsín, y el presidente del PJ y del país, Carlos Saúl Menem, firmaron un acuerdo, un pacto, donde se, se eh, acordaban las dos fuerzas mayoritarias llamar a una constituyente, en esa constituyente aprobar la reelección presidencial, al mismo tiempo bajar el mandato presidencial de seis a cuatro años, incluir un tercer senador por la minoría, ¿verdad? Es decir, todas las provincias, en lugar de tener dos senadores, pasan a tener tres, dos por el primer partido y uno por el segundo, y discutir otras cuestiones de formas como, por ejemplo, este, la consejo. ley de coparticipación el? o el consejo de la magistratura. Eh, esa constitución, la del 94, que como todo, que so, todo lo que nace de un acuerdo espurio entre cúpulas burocráticas partidarias termina mal, o termina siendo una gran decepción, incorporó algunos avances eh, medianamente interesantes, como fue el hecho de eh, reconocer el derecho al bienestar ecológico como un derecho constitucional, este, Reconocer a las Islas Malvinas y al reclamo de la soberanía como parte estructural del Estado inalienable, inclaudiclable, imprescriptible y a los habitantes de las islas como ciudadanos argentinos. Este, darle rango de provincia al, al, al, al, al entonces territorio nacional de Tierra del Fuego. Este, rescatar la herencia de los pueblos originarios, como parte fundacional y constitutiva de la nación, pero también seguía manteniendo rémoras de la vieja constitución liberal. Ejemplo, sigue, se sigue sosteniendo el culto apostólico católico romano, artículo para el gobierno federal, lo cual genera una gran contradicción. El artículo 2 dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué quiere decir que sostiene? Sostiene en términos económicos. Es decir, que el Estado, nosotros, sí. arancelamos a una confesión religiosa en detrimento de las otras. Exacto. Lo cual es claramente discriminativo. Mm. Y aparte, que el presidente de la República tiene la obligación de ser católico y apostólico romano. Lo cual claramente es discriminativo. Porque, a ver, la, la pertenencia a tal o cual confesión religiosa no te hace mejor o peor dirigente político. Bueno, Menem se habrá tenido que dejar de claro. ser musulmán. Bueno, el propio Mauricio Macri, que hasta el hartazgo ha dicho que él practicaba el budismo, pero como formalmente había sido bautizado, este, se lo consideraba católico. Y nadie lo inhabilitó para que... Es decir, vemos que es una forma eh, más este, decorativa que otra cosa. El artículo 77 de la Constitución, que hasta el día de hoy dice textualmente que nuestro país fomentará la inmigración europea, lo cual es aberrante, porque pone, a ver, un origen étnico prioritario por sobre el resto. Claro. Este, para alegría de Pichetto, pero para horror de todos nosotros. O inclusive que crea eh, a ver, establece que la ley de coparticipación federal se sancionará cuando las 24 provincias se, se pongan de acuerdo en qué porcentaje le toma le, le toca a cada provincia, cosa que no va a pasar nunca, porque <risa> obviamente... Yo <la> quiero <risa> más, no, y no estoy de acuerdo, no, no va. Y claramente hubo un avance neoliberal en esa provincia que fue la provincialización de los recursos eh, naturales. Que puede sonar bien, pero en el fondo, como siempre hace el neoliberalismo, esconde una prevención. Por eso una provincia hoy puede, por ejemplo, privatizar sus recursos mineros. Claro. ¿Por qué? Porque la nación no tiene injerencia sobre ellos, son de las provincias. Es decir, que la constitución del 94, si bien tuvo algunos elementos medianamente positivos, por lo menos desde el punto de vista declamativo, fue un retroceso, porque es la vuelta a esa idea autonómica de las provincias, con esa idea liberal, donde el Estado Nacional pasa a ser un observador de la administración más o menos exitosa, más o menos fraudulenta, que realizan las provincias de sus propias riquezas. Bueno, ¿por qué contamos esto? Nuestro país ha tenido cinco constituciones a lo largo de su historia. ¿Qué garantizan esas constituciones? Y no garantizan nada. Son las reglas de un juego que en el fondo este, será a favor de los intereses de las grandes mayorías o en detrimento de esos intereses en la medida de lo que vos dijiste bien, de que se construya la fuerza popular para obligar a que los estados, los gobiernos y sobre todo las clases dominantes cumplan esas leyes garantizadas en la constitución y que se modifiquen todas aquellas que hayan que modificar es decir oh. la constitución no es una vaca sagrada no la constitución es la expresión burocrática administrativa y jurídica del poder político de turno por lo tanto las instituciones tienen que estar en con las instituciones y las constituciones tienen que estar en continua reformulación en continuo debate en continuo reestructuración, porque las sociedades van cambiando, las demandas van cambiando, la concepción de los derechos van cambiando, la conformación de la sociedad va cambiando y por lo tanto el marco regulatorio tiene que cambiar con ellas. Si no, nuestros liberales que se presentan a sí mismos como garantes del republicanismo, en el fondo lo que, son, lo que, lo que demuestran ser es que son conservadores que pretenden mantener el status quo de instituciones del siglo XIX para regular los conflictos del siglo XXI. La verdad que es así. Eh, es, es bien, bien, bien, bien, bien complejo. Bien complejo y simple a la misma uh -huh. vez. ¿no? Porque vos empezás a escuchar toda una, serie de, toda una serie de cosas sobre la Constitución y luego decís de quién se encarga de... de Digamos, de llevar adelante, es decir, de juzgar qué es lo que está bien y qué está mal Que es el servicio de justicia Pues yo no le digo justicia, no. porque la justicia es un ideal que todos tenemos Pero el servicio de justicia lo hacen las personas eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es de los tres poderes cuál es el, el poder que tiene menor este, apoyo popular, la justicia. Y menor o sea, control popular. Menor control popular. Y vas y le preguntas a cualquiera sobre los jueces, sobre cómo funciona, y tienen a todo el planeta en contra, directamente, porque nadie los quiere. Porque tienen privilegios, porque te das cuenta que hacen lo que quieren, porque en la vida común de las personas aparecen, qué sé yo, jueces que de repente te enterás de un caso penal horroroso y evidente y dejan a todos sueltos. Pero también ellos tienen una maquinaria que los salva, que le hacen creer a la gente que no son ellos, que es el poder político, uh -huh. que si es nacional y popular es peor, que es el que abre las cárceles, el que no controla nada, es el que no hace nada. Ahora, cuando están ellos, es otra historia. Es otra historia. Las cosas son bien simples, este como... Yo lo resumo en, en esa primera este, en esa primera oración que tiene la, la, la, la Constitución que te dice el pueblo no delibera ni gobierna, te lo están diciendo en tu cara. Uh -huh. Vos no vas a, a, a, a gobernar y no quiero que deliberes, deliberes quiere decir que te juntes para hablar, uh -huh. no lo quiero, te lo está diciendo en tu cara. Así que, pero eso es algo que está escrito, no está tallado en piedra, claro. no es que Moisés fue a la montaña, bajó y dijo, miren, dice, tenemos 10 este, diez, eh, diez palabritas para la para toda la, la, la, la humanidad, pero para los argentinos tenemos la número 11. Dice que me la dijo Dios, dice, mientras se prendía fue un matorral, dijo, decirle a los argentinos, de mi parte, que ellos no deliberan ni gobiernan. Al resto pueden tener como los venezolanos, como los, como, como los mexicanos, como los estadounidenses, o los uruguayos, o los chilenos, pueden deliberar, pueden elegir y pueden ver, pero estos no, porque acá hay mucha guita en juego, y no lo vamos a poner, parece ridículo nuestra... Yo creo que nosotros este, eh, nos hemos dado cuenta que interpretamos una especie de zainete, y entonces por eso no nos vamos a las manos y no se pone oscura la, la cosa. Porque en el fondo medios no tomamos en joda. La cosa es decir, no, no, este dice tal cosa, no, no reparte. El, el artículo 14B dice que tenés que repartir la ganancia de las empresas. Y todo el mundo te dice, sí, nadie le da pelota. Y de repente sale como noticia que una empresa de neumáticos, claro, no aclaran lo que él dice. De que esto es debido a una lucha sindical, este lo mismo que los bancarios. El resto... No entiendo, no entiendo por qué no le al resto de las empresas. Mientras tanto, eh, con Pablo yo lo estaba escuchando y agradezco lo que yo he aprendido con él sobre la historia de Perón. Cómo, está, cómo, cómo eso marca este, el inicio de algo que volvés otra vez sobre el inicio de su vida al pensar en los niños mapuches o al pensar en los niños que viven... En el norte, que se mueren de frío, que se mueren de hambre, que son de pueblos originarios. Él mismo, él mismo, la persona más seguida y querida este, políticamente en la Argentina, muestra que en su origen hay un problemón uh -huh. sobre el que hay, que hay que resolver. Y que él te da herramientas para eso: para que vuelvas a ver historia, para que vivas un presente mejor y para que tengas un, un futuro este, con proyección. Viene un cambio climático irreversible y que va a poner en juego y se van a poner muy de la nuca la cuestión de las propiedades de la tierra. Porque además va a haber problemas para producir alimentos. Olvídate la guerra. Yo te digo cambio climático. Uh -huh. Va a haber problemas con eso. ¿Entendés? Va a haber problemas con eso. Yo creo que hoy, en el discurso que hablaban ayer fue sobre las vacas muertas, creo que hablaron demasiado. Cuando dijeron que tenemos gas para 200 años y petróleo para 100 oh, y los vamos a tener a todos acá encima diciendo eh, ¿viste que ustedes deben plata? Kisilov dijo que podríamos tener 33 mil millones de dólares por año durante 100 años ¿vos te pensás que eso los tipos no lo están verificando ahora y diciendo vamos con los tanques de guerra vamos con los tanques de guerra no, eso no, tratar de hacer que Neuquén se vuelva loca y se independice este, que se quiere anexar a no sé dónde. La historia es de todos los días. Es como cuando vos decís, ¡eh, la misma historia! Che, no hay huevo, vayan a comprar, ¿no? Com consumieron esto tanto, ¿cuánto valen los huevos? Y si valían 200 pesos, ahora valen 450, pero es la misma historia. La palabra historia es algo que está metido ahí. La calle está, yo señalo porque estamos en mi cuarto y hay una ventana que da a la calle. La calle es el primer. Espacio común de todos uh -huh. nosotros, es donde todos nos encontramos. Algunos te dicen que no va, que no tiene que haber nadie en la calle. Yo te digo, es todo lo contrario. La calle tiene que estar llena de nosotros porque es la única forma de que no haya delincuentes comunes <risa> y de guante blanco. ¿Ok? Eso es lo peor. Yo cuando veo los coches de marca alemana, digo, que, me da miedo porque no sé quién lo está manejando, no quisiera chocar con él porque son gente... De, este, son como Ricky Ricón <risa> Es así y Lo tengo que hacer así porque para que te entre A través del humor voy a decir, Me estás jugando con chanza Pero cuando vos tengas un, un problema con alguien poderoso O te enteres Entonces vas a pensar en todas estas cosas que hablamos Y decir, oh, descubrí Que estoy desnudo Que hay un problemita con la corte Vas a empezar a averiguar un poquitito más De qué se trata Y demás nosotros seguimos acá, somos tosudos. Tercos. Viste, y tercos. Pero rinde porque el señor <risa> ya está firmando doctor. Y esto me pone re contento. Cualquier momento se corta el pelo, aparece con un traje. ¿Cómo andás, Marcelo? Vamos a hablar sí, de historia. De acá está Tene no paramos. <risa> no, pero vos, no, eh, perdón, eh, para los chicos. Él dijo una mala palabra porque sí, esto es yo tengo autorización de YouTube porque es para toda la familia, no pero, digas pero, malas palabras, por no, favor. No. Por favor que estás en la hora de Urlingan, despedite de tu gente. bueno Bueno, este, un placer como siempre y bueno, y nos veremos en la próxima. Hasta luego gente, los queremos mucho, somos vecinos de Hurlingham, que lo primero que hacemos todos los días es semillar, tiramos semillas de comunicación, de contacto, de tener una excusa y si a ustedes no les gusta esto que decimos, mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque entonces van a pensar en lo que ustedes piensen. Hasta luego.